¿20 segundos? Bueno, doctora, mire, tengo el atrevimiento de pedirle que, por favor, si hoy día la simulación de audiencia, nuestro grupo sea primero. ¿Por qué motivo? Porque la compañera Georgina tiene un vuelo que hoy día va a abordar en la noche. Entonces, eh, no sé si nos puede dar, pues, esta prerrogativa de ser los primeros, doctora Ya, a ver, vamos a ver cómo nos organizamos, porque yo sé que todos tenemos compromisos. Yo también hoy día tengo un compromiso y no puedo ir al compromiso porque tengo que cumplir con mis clases. Pero vamos a ver cómo nos organizamos, ya, para que perjudicar. Ya, doctor, gracias. ...celebrando el Día del Parque. Buenas noches, doctora. Un saludo Buenas a Jesús. Doctor. Buenas noches, compañeros. ¿Se escuchó? Sí, sí, Jesús, sí si se te escucha. No, estoy acá... ...en la calle, doctora. Tengo que celebrar. No termino de trabajar, todavía. No hay nada. Claro que hay sables, que realmente saben ser padres. Para todos ellos, desde ya les mando un saludo y un abrazo para que mañana pasen un lindo día. Para los que no, pues, pues, tienen que aprender a ser buenos papás. Gracias, doctora, por sus saludos. Michael Lerón. Muchas gracias, doctora, por ese gran saludo. Muchísimas gracias. A le agradezco. Gracias, doctora. Me identifico. Todos los papás tienen 20. Sí, mañana es un día muy especial y los que no tienen sus hijos, pasen, vayan a visitar a sus papás. Voy a, ver, eh, voy, a, voy a traer pan, José, sea, para comerme? ¿Vas a salir? Quiero salir eh. Jesús, tu audio. ¿Pues ¿Vas a salir? Tú llega, tu audio. Jesús, Jesús, no queremos saber si vas a comer pan, Jesús. Bueno, como les seguía diciendo, para los que no son papás, todavía Y tienen la dicha de tener a su papá, si no es su papá, su abuelo, sus tíos, pasen con su familia, dense un tiempo, porque ustedes no saben si es el último año que pueden pasar con ellos, así que aprovechen y disfruten con sus papás. ...engríanlos, denle lo que ellos se merecen... ...porque la vida es una ruleta rusa... ...ustedes un día pueden estar arriba, un día van a estar abajo... ...y así como sus papás les han dado todo en vida... ...uno tiene que retribuir eso... ...y eso para que cuando ustedes tengan sus hijos sea igual... ...y desde chiquitos se les... profesora buenas noches, doctora... ...doctora... Buenas yo, noches, Walter... ...yo creo que nuestros padres... El simple hecho de habernos traído al mundo conjuntamente con nuestra Madre, el simple hecho de habernos procreado es bastante, por lo que tenemos que agradecerle. Si bien es cierto, nuestros padres no pueden haber sido los mejores, no pueden haber sido los que nos han dejado una fortuna, pero nos han inculcado a muchos de nosotros, de repente, eh, una educación quizás antigua, quizás con correa, quizás con el poncho, quizás en la costa lo hacían con sandalia, pero eh, en la sierra donde yo vivía, mi padre te, usaba un poncho y con la punta del poncho villano me castigaba y, y dolía. Entonces, con el, con el simple afán de que sus hijos sean personas de bien, sean correctos, y quizá nosotros no lo somos o somos, pero no, no sabemos qué, qué pensarán de nosotros. Porque al final los que tienen que catalogarnos serán nuestros hijos, los vecinos, la comunidad donde vivimos o de donde, donde nos desarrollamos. Y es cierto, habemos muchos padres responsables, como también padres que no cumplen. Quizá por distintas situaciones, ¿no? Quizá nosotros no conocemos la, la verdad de muchos, no conocemos el por qué no lo hacen, y quizá tengan también sentimientos encontrados, pero tampoco no es justificación para que de repente lo no cumplan, ¿no? Pero el simple hecho de que nuestros padres nos hayan traído al mundo a, a, a la par con nuestra madre es, de, es bastante para agradecerles y para. Para todo, profesora. Así nuestros padres hayan sido los peores. Nuestros padres, nosotros como hijos, quizá ahora que ya somos adultos, especialmente ahora que yo soy adulto, no, no estoy en la posición de juzgarlo. Y tengo mi padre, también soy padre, y quizá muchos de nosotros hacemos lo mejor por nuestros hijos. También tenemos limitaciones, otros tenemos limitaciones económicas, otros limitaciones de otra índole, pero igual, tratamos en lo mejor posible de nosotros en dar nuestra mejor performance y tratar de ser buenos padres. Y tenemos que recapacitar, tenemos que cambiar, eh, porque tenemos que hacernos una autorreflexión, ¿no? si estamos obrando bien o estamos obrando mal, y quizás nuestros hijos van a ser los que en algún momento nos, nos digan si hemos hecho algo bueno o algo malo por ellos. Eso es lo que puedo decir respecto a nuestros padres. Doctor. Muy bien, no, sí, claro que sí. Yo sé que muchos acá, yo estoy segura que ustedes, yo estoy en mi corazón muy segura que todos acá los que son papitos se comportan como debe de ser. Ahora, mi opinión, y eso es eh, más allá de lo que ha comentado su compañero Walter, no solamente es por el tema económico, sino... A veces muchas veces lo que lo que se requiere no es tanto el tema del dinero, sino el apoyo moral, el que el papá esté ahí, esté presente, que pasen tiempo. Ustedes los que son papitos y todo, pasen tiempo con sus hijos, disfruten y si tienen sus papás en vida también disfruten, porque como yo les he mencionado hace un momento, ustedes no saben si es el último año que los tienen con vida y como una compañera también puso en el grupo, hay que agradecer de que estamos con vida y después de la pandemia que hemos pasado y quien, quienes en, quizás algunos de ustedes o muchos hemos perdido familiares en tiempo de pandemia, sabemos lo difícil que ha sido y peor de no poder despedirte de tu familia, no poder abrazarte, no poder compartir, ¿no? como comúnmente se hace ¿no? en el tema de los velorios o de vivir tu luto como debería de ser, ¿no? Pero por ese aspecto yo sé, y de antemano, y adelantado, como les digo, les deseo un bonito día mañana y que todos pasen un hermoso día en familia. No lo vean por el tema económico, simplemente por compartir con su familia, que eso es lo más bonito. Gracias, doctora. Pero mañana que vengan mis hijos a visitarme, voy a hacer lo mismo que hacen otros padres. Voy a poner mi celular en la puerta de, de la casa y voy a decir, acá todos ponen su celular y vamos a pasar un día en familia, apaguen sus celulares, incluido yo, y listo. Pasamos así. Gracias, doctora, por sus saludos. No, bueno, eso sí, eso es cierto. Lo, lamentablemente el tema de la tecnología no nos ha ayudado mucho. ¿eh? Hasta yo lo hago a veces en, cuando estamos almorzando, estoy hasta trabajando y me llama la atención en familia porque son momentos que solamente deben pasar ustedes con su familia. Doctora, ¿sabe qué dijo Albert Einstein al respecto? A ver, dale. A, ver a ver, coméntanos. coméntanos. Bueno, no se vaya a molestar, doctora, pero bueno, Albert Einstein dijo, me asusta que la tecnología avance, ya que en el futuro habrán puras generaciones de idiotas. Eso dijo Albert Einstein. Gracias. Ay, lo que pasa es que la tecnología a veces nos hace hacer cada cosa. Se los digo de manera general. ¿no? A ver. Así, vamos a empezar. Bueno, ya, a ver, vamos a comenzar. A ver, el día de hoy, en realidad la clase que me falta con ustedes, únicamente es una clase pequeña que vamos a realizar el día de hoy. Eh, bueno, van a matar tres vicuñas. Yo he comido, su compañero Víctor dice que va a matar tres vicuñas. Qué rico, yo he comido vicuñas. Muy rico, muy rico. Bueno, con respeto también acá a los que son veganos. ¿No? Pero sí es muy rico. Bueno, maten en el animal que deseen que y disfrutar. Y eso sí, si ustedes desean, eh, guarden los celulares, como dice su compañero Walter, pero solamente pasen de verdad en familia. Es muy bonito, muy bonito. De verdad, yo el año pasado, así que les comento, yo perdí a mi abuelo. Eh, mi abuelo no falleció por COVID. Eh, falleció un infarto acá en casa pero igual fue muy fuerte por el tema de que mi abuelo, yo tengo a mi papá en vida, gracias a Dios, pero mi abuelo también fue figura paterna, ¿no? Y como dice su compañero Walter, eh, tocando un ratito y saliéndonos del tema, que decía, ¿no? Este, mi papá como este con el látigo no nos, nos castigaba. En realidad, esa es una mentalidad que tenían nuestros papás y realmente para todos nosotros, no sé si en la mayoría nos ha funcionado, ¿no? porque a mí también, no sé si ustedes han visto esos memes que tu mamá ya estaba con la chancla y tú al toque estabas ya postecito de lo que te decía y lo que tenías que hacer y funcionaba, ¿no? Eh, son formas y obviamente hemos ido modernizándonos, eh, cambiando ya la conceptualización respecto a ello, pero yo de múltiples formas y creo que muchos de ustedes eh, doy gracias porque gracias a mis papás soy lo que soy y estoy acá, a mis papás, a mis abuelos, y a toda mi familia en general, ¿no? Que en su momento me apoyó. Yo sé que muchos de ustedes, este, yo quizás en algún momento sus papás les ha dado, pues, no sé, les ha aventado la chancla. Yo no sé si a alguno les ha pasado en algún momento que el papá lo haya hecho. A mí mi mamá nada más con la mirada, ya cuando yo sabía a mi mamá esa mirada, yo ya sabía lo que me esperaba en casa. ¿No? Pero, pero son cosas que pasan. Pues. Me preguntan cuántos años tengo. No me gusta decir mi edad pero no estoy tan, tan mayor, pero sí, sí a mí, yo con, a mí con la mirada, nomás ya me dominaba mirada a mi madre, siempre con respeto, ¿no? Pero bueno. Doctora, Dime, ¿pero bueno. ¿no tiene hijos? No, no tengo hijos todavía, Dios todavía no, tampoco se los estoy pidiendo ahorita, hay que seguir creciendo económicamente para que después vengan Doctora, los Doctora, a la pregunta del compañero, las mujeres tienen tres edades, las mujeres tienen tres edades, una la que tienen, dos la que dicen tener y tres la que aparentan. Y aunque no, no me da vergüenza, pero, pero sí, a veces las que somos mujeres acá es como que un poco incómodo, ¿no? Por ejemplo, yo este, ya lo que me pasa mucho, eh, yo soy un, eh, yo tengo un hermano mayor que es sacerdote, mi hermano es este sacerdote, ¿no? Es este religioso y yo soy la que continúo y tengo hermanos menores que ya están en la universidad, pero yo soy la que se encarga, por ejemplo, de realizar compras, ¿no? Así, de... Eh, mm, Saliendo un poquito del, del tema, ¿no? Para mientras que, a ver, vamos a esperar un poquito más que ingresen sus compañeros que están ingresando. Y yo, cuando voy a hacer la. ¿no? Yo lo volteo y le decía, señor, y como que también algún momento me ha pasado que me dicen que no aparento mi edad y que también ya, yo ya tenía mayoría de edad, pero, pero sí, y no, no aparentaba la edad que tenía y en ese tiempo los, me pedían hasta en la discoteca, yo pasaba vergüenza, yo decía, yo soy mayor de, no, pero son cosas que vamos pasando, ¿no? Pero sí, si las mujeres, las que estamos acá sabemos que tenemos una edad, la que tenemos, la que decimos que tenemos y las que aparentamos, ¿no? Ya a partir de los 30, muchas... No sé, bueno, acá si alguna puede participar, ya sabemos que a veces ni decimos, ¿no? Tenemos 30 y tantos por ahí, ¿no? Pero ahí, pero sí, hay que ser orgullosas también de la edad. A ver, vamos a ver, vamos a empezar. A ver, como les venía diciendo, yo solamente tengo dos temas tratar por, eh, que tratar con ustedes, que son los siguientes. Uno es el punto relacionado a la norma y disposiciones eh, transitorias que tiene la nueva ley. Eso en realidad lo puedo hacer en una sola clase. Y lo que yo quiero saber es lo siguiente. Yo he subido en su plataforma, la clase ya está preparada, y he subido en su plataforma una lectura en la semana 14 que tiene relación con la semana anterior que hemos realizado, lo que son títulos ejecutivos y todo eso. Ahora, yo necesito que realicemos también esa práctica, pero lo que yo quiero saber es cuántos grupos están preparados para hacer su simulación de audiencia esta semana. Aparte del grupo de Alex, ¿qué otros grupos más están preparados? ¿Algún otro grupo, aparte del grupo de Alex, está preparado? Sí, el grupo de, de David Ambrosio. Ya, de David Ambrosio, ¿quién más? Doctora, le saluda Wally. Sí, dime Wally. Doctora discúlpenos, mira, este, nosotros nos hemos agrupado con el compañero Walter, pero nos falta retocar unos, unos temitas. No sé si para la próxima clase, la primera. Ahora nosotros podríamos iniciar la simulación de la audiencia, por favor. Sí, claro, sí, no hay ningún problema, este, Wally. Miren, ustedes van a tener plazo para hacer su simulación de audiencia, porque en realidad yo lo pensaba hacer, y hice lo mismo que estuviéramos en un salón de clase. Es más, creo que vamos a regresar a la presencialidad He visto una publicación que se ha hecho ya de no sé si ha sido de Sunedo, pero salió en, en Legis, de que ya supuestamente en este segundo semestre tenemos que regresar a la presencialidad. No sé cómo vamos a realizar, si ya, con ustedes todavía vamos no de la virtualidad. Ya salió la norma, ya. De, ya sí, salió la norma. Sí, ya, ya salió la norma de que tenemos no, sí. que regresar a la presencialidad. Eso quiere decir que el otro semestre ya vamos a estar de manera presencial todos, ¿no? Ahí ya quizás los voy a conocer. No, nosotros, doctora, eh, disculpe, buenas noches. En acaban, el caso ¿no? de nosotros, es que acaban, creo, ¿no? nosotros, ah, nosotros... Entonces, estamos en virtualidad para ganar la carrera. Entonces, entonces, qué bueno, qué bueno. Bueno, no Pero tan profesor, bueno, No, la vi feliz de que nos iba a conocer, la vi feliz, está bien, eso es Claro, un, eso es una buena en semana. realidad, en realidad, eh, eh, sin... En realidad, sin no por decirlos, pero en, eh, de los yo enseño cuatro cursos en autónoma. En realidad ustedes son el grupo creo que con los que mejor he compenetrado y creo que ha sido por la participación, las ganas que ustedes tienen de aprender y que siempre, y eso es lo que a mí me gusta, que sean eh, que participen bastante en clase, que sean bastante activos en clase, que ustedes siempre consulten y eso a mí me gusta, ¿no? Y aparte por esa misma naciera, si doctora, nosotros queremos hacerla, ¿no? Entonces, eso alegra mucho al docente y claro que sí, me gustaría verlos, este, ¿por qué no conocerlos ya en persona? Quizás en algún momento se va a dar o quizás nos vamos a conocer en la cancha. Y acuérdense, cuando en algún momento, si nos conocemos como abogados, el pleito o la discusión legal es en audiencia. Saliendo de la audiencia, todos somos no, amigos. Pues, Nunca no, se no, carguen, no, jamás, no. Carguen <risas> con un problema legal o un tema de que se desarrolle en una audiencia fuera de, porque eso no está bien. Todos somos amigos y todos somos compañeros fuera de una audiencia, porque en algún momento nos ha pasado ¿ah? eh, que a veces los fiscales, hasta los mismos jueces o mismos abogados nos peleamos en audiencia y pensamos que fuera de audiencia es lo mismo, cuando eso no es así, salvo que hayan faltamientos de respeto, ¿no? Dentro de todo, y gracias a Dios dentro de mi carrera, los abogados también han sido muy respetuosos y saben de que discutimos legalmente en audio, pero fuera si somos, tratamos de ser amigos y de, y de apoyarnos. Así que eso también es algo que ustedes deben aprender cuando ejerzan. Y algo que también deben aprender, no se lleven ningún trabajo a lo personal. Si trabajan para alguna institución, no lo hagan personal, es trabajo, simplemente ello. Así que eso es algo que ustedes también tienen que aprender como abogados. Pero ahora, a ver, ya, retomemos. Tengo el curso, tengo el grupo de Alex, tengo el grupo de Ambrosio. ¿Y qué otro grupo más me dijo? ¿Alguien más tiene? Mirsa, ¿tu grupo va a hacer este simulación? Doctora, si nos permite la próxima semana prepararnos mejor, por favor. Eh, doctora, ya, entonces, sí, solamente... respecto, En realidad, sí tenemos el caso armado, doctora, lo podemos presentar. Pero va a haber una variación de la figura que vamos a presentar y nos gustaría, este, si es que le vamos a presentar al final, que usted nos diga si es así o no es así, doctor. Ya, correcto, sí está bien, no hay ningún problema. Ustedes ya, entonces solamente el día de hoy hacemos dos, eh, como habíamos señalado, dos grupos y, eh, y hacemos práctica. Todos sus compañeros están en realidad, bueno, somos 46, me faltan como 26. Ustedes saben si sus compañeros se habrán viajado, están celebrando el Día del Padre. Ya están celebrando el Día del Padre, doctor. Ya están festejando, ¿no? Ya están matando el chancho. Hay que comprenderlos por ese día. Profesor. Bueno, sí, si la celebran. Sí, a ver, lo que vamos a hacer es lo siguiente, para que nadie se perjudique en realidad con el, con el tema. Eh, el día de hoy vamos a hacer lo que son la simulación de audiencia. Como le digo, la clase de hoy y la clase que me falta, que son disposiciones transitorias, en realidad lo puedo hacer en una sola sesión y no me va a tomar más tiempo porque en realidad también les tengo que dar pase para que ustedes eh, puedan hacer eh, el tema de, de su simulación de audiencia, ¿ya? Y no son cosas absolutamente nada complicadas de las que ya hemos venido desarrollando, ¿ya? Aparte, nosotros el día de hoy, los profesores de la universidad, tenemos un curso de capacitación de la universidad autónoma en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, ¿ya? Eh, pero no puedo tampoco dejar de hacer clase con ustedes, es parte de la responsabilidad. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día va a ser lo siguiente, la mecánica. Vamos a hacer lo que son las dos simulaciones de audiencias que están ahorita pendientes y vamos a hacer el análisis de la lectura eh, que en, en la metodología que hemos venido realizando de manera grupal. Ahora, por favor, esto es algo que va a quedar claro. Estamos en la semana 14 y la última semana que yo tengo para realizar clase y práctica es la semana 15. ¿ya? Todos los que sepan, que estén pendientes de entregarme alguna clase, por ejemplo, eh, yo varios de ustedes en algún momento estuvieron escribiéndome, doctora, que no me figuran mis, mis notas de K. Lo que pasa es que las notas de K siempre trato de colocarlas al final. ¿Por qué? Porque muchos de sus compañeros no participan. Ahora, en las notas de K1 y K2 de la primera unidad, que yo sí las he completado ya, he tratado de justificarles a varios la nota. Eh, yo dentro de las pautas que di al inicio del curso fue de que yo... Y acá sí son varios los que participan, pero también hay un grupo que no participa, no habla, no... Cuando yo hago preguntas, no simultan en contestar nada. Y eso también forma parte del curso, que ustedes hagan participaciones. Yo he tratado de realidad de... Ponerles nota con el tema de asistencias porque son cumplidos y porque en algún momento quizás han participado mínimo, pero han participado. Ahora, eh, lo que yo sí les voy a rogar, por favor, es que para la próxima semana, si alguien sabe que está pendiente de alguna práctica o que no le voy a poner nota, por favor, diga, la próxima semana indíquenme, doctora. Yo, este, a mí me faltan notas. Lo que voy a hacer, por favor, es eh, cómo lo puedo subsanar. En el caso de aquí, creo que solamente. Tengo problemas con, o bueno, tengo un inconveniente con Walter. Creo que Walter se reincorporó. Walter, tú sí si has dado el segundo parcial, ¿no? A ti te falta el primer parcial. ¿Correcto, Walter? Doctor Walter, sí, yo, yo sí di el segundo parcial, el que me falta es... Ya, el te primero. falta el primero, ya. Sí. Eh, con, ahora, yo voy a solicitar que me perco En el tema de su compañero Walter, lo que yo tengo que hacer... Un momento, por favor.